¿Qué significa decir que alguien es un iniciado? Esta pregunta se refiere a algo un poco más profundo de lo que hemos ido tocando hasta ahora en estas gotas de sabiduría voy a ver si puedo resumirla bastante voy a intentarlo digamos que eh, el ser humano está en lo que se llama el camino de evolución un camino de evolución que parte desde el momento en que inicia como ser humano encarna como ser humano por primera vez que eso hace ya cientos de miles y miles de años ¿de acuerdo entramos ahí como ser humano y pasamos vamos bueno viviendo aprendiendo quedando ese aprendizaje grabado en nosotros nos morimos nos vamos al otro, al otro barrio volvemos a encarnar aprendemos un poco más vamos sumando vamos viviendo vidas y vidas y más vidas cientos de vidas miles de vidas muchas veces para la mayoría de nosotros y en todo eso vamos aprendiendo bien hay una meta una meta final que es volver a dios esa es la frase final que no nos dice nada en realidad de hecho para la mente humana eh, tanto el inicio, inicio inicial de todo, como el final, eh, está totalmente, eh, ¿cómo diríamos? Fuera del alcance de la mente. Podemos hablar de Dios, pero no podemos entender a Dios. Eh, o el nombre que, que tú quieras darle, no estoy hablando de un Dios cristiano, o un Dios musulmán, o lo que sea, no estoy hablando del Dios religioso, sino el Dios, que sería el todo, el que creó el universo, o es el universo entero en sí mismo o al menos una parte de él estamos hablando de palabras simplemente de acuerdo con eso no podemos entenderlo pero sí podemos darle etiquetas para entendernos un poco y decir bueno venimos de ahí y vamos allí entonces sería como el final de todo sería volver a dios vale muy bien en ese intermedio hay como una escalera pero esa escalera tiene aparte de muchos peldaños muchas vidas tiene como rellanos vamos subiendo una escalera, la escalera que nos cansa, pero llega a un rellano, en el cual, desde el cual, en el cual y desde el cual, podemos observar lo que hemos conseguido hasta ese momento, dónde hemos llegado hasta arriba, hasta dónde hemos llegado, ver nuestra vida, ver los demás, ver cómo somos y qué diferencia hay de cuando empezamos, y a la vez podemos parar y ver hacia arriba que hay todavía una escalera larga, no insisto en que no quiero explicarlo con demasiado detalle porque nos alargaríamos mucho pero básicamente cada una de esas de esos rellanos sería lo que llaman una iniciación iniciación sería iniciar un camino vale sí pero en realidad sería iniciar un nuevo tramo del camino de acuerdo entonces se llamaría por eso la primera iniciación sería donde por primera vez nos damos cuenta en que hay eh, algo más aparte del mundo del mundo físico me refiero material hay algo que nos llama la atención hacia arriba y empezamos tímidamente lo que se llama ahora actualmente el camino espiritual hasta la primera iniciación lo que usamos es bueno en la buena voluntad como máximo de cara a los demás a partir de la primera iniciación ya es una actividad uh, activa algo que queremos hacer con, con toda conciencia queremos ayudar a los demás no nos dedicamos a ello pero queremos Primera iniciación, vamos subiendo y aquí en la primera iniciación controlamos de una manera más o menos uh, sólida nuestro cuerpo físico, ya no nos domina. Cuando hay hambre no tienes por qué ir corriendo a comer, puedes controlarlo, eso prácticamente todos hoy día lo hacemos. Uh, cuando hay una necesidad sexual, por poner un ejemplo, no cogemos la primera persona que vemos y ahí lo hacemos, ¿verdad? Podemos controlarnos hay gente que no de ahí vienen las violaciones evidentemente pero en principio es algo que ya logramos controlar O sea controlar los impulsos del cuerpo físico que no reprimir controlar que no es lo mismo otro día hablaremos de la diferencia entre control y represión que es importantísimo conocerla también y eh, vamos subiendo luego la escalera ¿Vale? Hasta llegar a la segunda etapa, la segunda etapa podríamos llamarla, se le llama así, la segunda iniciación, en la cual estamos aprendiendo a controlar nuestras emociones, nuestro cuerpo emocional, cuerpo astral también se le llama, nuestras no emociones, segunda iniciación. ¿De acuerdo? No es nada fácil. La mayoría, digamos, de las personas que están en el camino espiritual, en el, el crecimiento personal, ya tienen, o están a punto de tener, o ya tienen, o acaban de tener la primera iniciación. Sería ese primer, pum, me doy cuenta, estoy aquí, ¿no? pero están luchando con sus emociones porque les están controlando a ellos, las emociones a ellos todavía. En la segunda iniciación se controla uno básicamente la mayoría de las emociones y ya eh, es la mente la que puede decidir qué es lo que quiere y qué es lo que actúa, lo que hace. Ahí ya empiezas a dedicarte a ayudar a los demás de una manera más eh, clara, eh, si no de una manera total, no es dedicar la vida a eso todavía, pero sí que ya ocupa buena parte de tu vida, cuando tienes la segunda iniciación, la tienes, ya es ayudar a los demás de alguna manera, ¿de acuerdo? Ya forma parte de eso, la has incluido en tu vida, no es una anécdota de cuando en cuando, para tranquilizar tu conciencia voy a ayudar a los negritos de África, ¿de acuerdo? Ya es algo que haces, aunque no dedicas tu vida a ello, simplemente dedicas tu vida a tu vida, pero... Con eso. Tercera iniciación, más escalones, llegas a la tercera etapa, en la cual ahí es cuando alguien ya controla incluso su mente. ¿Quién controla la mente? El alma. Lo que está por encima de la mente es lo que controla realmente a lo que está debajo. En este caso, hemos controlado primero el cuerpo físico, como con la mente y las emociones. Luego controlamos las emociones, como con la mente, evidentemente, y... Algo del alma, y luego la única que puede controlar la mente no es a sí misma, sino el alma. Controla el alma, entonces se tiene lo que se llama la tercera iniciación. Eh, la persona ya dedica su vida realmente al ayudar a los demás. Recordad en el otro en la otra gota de sabiduría donde hablamos de que eso no significa no tener que cobrar. El ser espiritual no tiene nada que ver con el dinero. De, de no cobrar o cobrar, pero alguien puede dedicarse a ayudar a los demás teniendo que comer y por lo tanto cobrando. Pero su vida ya está no haciendo cualquier cosa que le gusta, sino lo que él siente que debe hacer para ayudar a la humanidad. Esta sería la tercera iniciación. A este es el que se le llama un iniciado. Aunque a alguien que tenga la primera iniciación técnicamente se le podría decir que ya es un iniciado, no se considera realmente un iniciado hasta que se llega a la tercera iniciación. Digamos que la gran mayoría de la humanidad está antes de la primera iniciación, acercándose rápidamente en esta evolución que estamos teniendo. Una buena cantidad de millones de personas ya tienen la primera iniciación, una gran cantidad también, no puedo decir cantidad porque yo no lo soy, no soy vidente, no sé de qué, cómo se puede saber, no soy un maestro que lo puede saber, no pero sí que hay una gran cantidad ya, más de cientos de miles seguramente, que tienen la segunda iniciación, probablemente hasta millones también, y uh, de la tercera iniciación también hay unos cuantos en la humanidad pero cada vez menos de acuerdo y luego ya no vamos a entrar más allá sino que hay más iniciaciones de hecho hay nueve iniciaciones pero la cuarta digamos que sería uh, la que es la, la entrega final de tu vida a la humanidad y la quinta es la que se llama maestro ascendido pero esto no toca ahora hablar simplemente saber que son personas que ya han cortado con todo el karma mmm, de las encarnaciones han llegado a la perfección del ser humano, no tienen por qué volver a encarnar y algún día cualquiera de nosotros llegará ahí. Todo depende de cada uno.